Hola ¿qué tal amigos, me encuentro con Juan Manuel Jaramillo del Jaraí Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Cuéntame un poco sobre tus productos A ver, nosotros ofrecemos eh, lo que son eh, parrilla, o sea asados eh, Ofrecemos también paellas, hacemos yaqui, ahumados y cocina americana la parrilla Vale, me dijeron que son servicio a domicilio nomás. Sí, es, nosotros ofrecemos el servicio a domicilio, vamos a donde la gente diga que quiera, finca, casas, apartamentos, eh, por fuera del área urbana caleña también vamos, y arrancamos la cocina desde cero con la, con la gente. Bueno, ustedes se encuentran en redes sociales? Sí, claro, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, como El Jaraíto, ahí nos encuentran todo el tiempo, contestamos los mensajes por ahí mismo también. Vale, eh, Cuéntame un poco sobre el evento ¿Qué te ha parecido? Pues muy bueno ah, La gente ha, ha estado viniendo Me parece muy bien eh, Han estado comprando Que me parece mejor aún eh, Pues ojalá Siga llegando la gente Y el evento siga creciendo Una invitación para que vengan Claro que sí, a todos los invitamos A que vengan al evento hoy mañana 20-21 de agosto Para que vengan y prueben la cocina del Jaraíto Dale, muchas gracias Juan. Claro que sí.